hola qué tal gente cómo están hoy realmente quiero hacer bueno realmente quiero aportar algo que les va a servir a ustedes que quieren empezar a lo que sería eh, eh, ganar dinero por google ads y no estamos hablando de ganar dinero siendo youtuber porque la verdad es que yo no soy youtuber a pesar de que tengo 1400 suscriptores yo aún no estoy ganando dinero por youtube eso es otro cuento y otro video para hablar pero nos vamos a enfocar en las personas que están eh, teniendo una webmaster, ya tienen una webmaster, ya, son, ya tienen una web, un sitio web y quieren estar monetizados por Google Ads ¿Y sabes qué? Eh, pues yo también estaba pasando por estas dificultades que ustedes están pasando. De hecho, uno de los mensajes que siempre me, me salía en el correo cada vez que solicitaba eh, estar en Google Ads era el siguiente, es más, lo tengo aquí mismo y dice algo como que mmm, tu web no está lista, de hecho eh, he, he observado muchos de los comentarios en lo que es el foro de Google Adsense y pues las típicas preguntas son lo siguientes que la web no está lista, que eh, su contenido es insuficiente y a veces dice que su contenido es, es de plantilla, es decir que son pues son plagios son copias de copias y, y lo subes en, eh, en tu sitio web entonces para evitarnos todo esto vamos a, a hablar un poco sobre cómo ser aceptado en google Ads y no morir en el intento pues para eso entonces vamos a enfocarnos en en varios aspectos ok si ya eh, tienes un sitio web esto te puede servir pues para que eh, le dediques tiempo a lo que realmente le tienes que dedicar tiempo. Vamos a hablar también sobre eh, cuántos artículos eh, realmente necesita para ser aceptados en Google AdSense. Qué tipo de artículos de verdad eh, funcionan, no funcionan. Pero eh, hay algo que muchas personas no le prestan atención y es la arquitectura que tiene el sitio web. La verdad es que yo no soy un experto en SEO, pues para eso tienen a Romuald Fon que es el número, número uno en SEO eh, de habla hispana. Eh, en américa latina cualquier persona que quiere saber deseo bueno ingresa directamente a lo que es el curso de deseo que tiene romo alfón y, y vale pero este punto nos vamos a enfocar es exactamente cómo se ha aceptado en google adsense ok entonces ya te mencioné las preguntas que regularmente eh, se hacen las personas porque cuando tú solicites hacer eh, parte de google adsense lo primero que te va a aparecer es si tu, si, si tu sitio web no está terminado, eh, hay muchos enlaces rotos, te va a parecer que eh, tu sitio eh, es, no está terminado. Lo segundo es que también te, va por, te, va, te puede aparecer lo que es contenido insuficiente. Y lo tercero es que pues cometas plagio. Entonces, para evitar... Responder todas esas tres preguntas vamos a hablar exactamente qué es lo que tiene que tener tu sitio web paso a paso para que tú puedas eh, poder solicitar ser parte de Google Adsense y pues ganar dinero de tu sitio web colocando los banners de Google Adsense, ¿vale? Entonces eh, he enumerado varias varias cosas que tienes que tener en cuenta. La primera es que tienes que tener la web lista. Ok, no nos vamos a enfocar en los artículos, eso lo vamos a hablar al final Quiero enfocarme es en la web, la web tiene que estar lista para ser parte de Google Ads, Ok, y creo que para ser parte de todo, porque de nada te sirve tener una web que comprarte el hosting eh, comprarte, comprarte el dominio, cogiste un, un, un tema de WordPress eh, así fácil eh, Le colocaste el título, medio le colocaste un, un logo y ya empezaste a subir contenido uno o dos contenidos. Entonces subes uno o dos artículos y ya de por sí te atreves a, a mandarle la solicitud a Google hace para ver si tu sitio web está terminado. Esto pues eh, es un error de novato. Muchas personas los hacen por el simple hecho que tú compres un hosting y un dominio. Eh, no quiere decir que ya tienes el derecho de ganar dinero por internet. Para esto hay una serie de pasos, es como si tú estuvieses en youtube y quisieras ser youtuber, los youtubers son los que ganan dinero por youtube, es decir que han cumplido los requisitos de tener al menos 1000 suscriptores y por lo menos tener una reproducción de más de 4000 horas, estos son los requisitos que tú tienes para poder monetizar tu canal de youtube. Es complicado llegar a los mil suscriptores, pero créeme, es mucho más fácil eh, tener, o sea, tener un sitio web y ganar dinero eh, a través de tu sitio web. Entonces, dicho esto, lo que tienes que tener en cuenta es que tu sitio web tiene que estar completamente terminado. No nos vamos a enfocar tanto en el lío ese porque sería largo este video, aunque sí va a ser largo, ¿ok? Primer punto es que tienes que tener tu sitio web terminado y cuando hablo de que tu sitio web tiene que estar terminado, es que debes eliminar cualquier eh, eh, tch, mmm, como que opción por defecto que tienen las plantillas de WordPress. Me explico, eh, cuando tú instalas una plantilla de WordPress, regularmente estas plantillas tienen lo que es eh, eh, unos artículos ya predefinidos y tienen unas páginas ya predefinidas. Entonces, para evitar este problema, antes de, de incluso empezar a crear artículos en tu, en, tu, en tu sitio web, lo que debes hacer es que debes eliminar completamente estos artículos y páginas por defecto que te trae un tema de WordPress. Lo segundo que debes hacer es que... Eh, eh, lo segundo que debes hacer, se me lió un poquito lo, lo que es la idea es que después de que hagas una limpieza a tu sitio web entrar al Share Console y ver exactamente qué se ha indensado y qué no se ha indensado si es así debes corregir eso hablar un poco de Share Console es complicadito pero eh, si estás en este mundo deberías saber y si no vamos a ver si hacemos un video respecto a esto cómo limpiar, eh, cómo no indensar los, los, las páginas y, y lo que son los artículos que por defecto se indensaron eh, cuando instalaste lo que es la plantilla de wordpress entonces principalmente debes eliminar esto y todo eh, yo sé que es un poco eh, engorroso pero cuando tú compras tu sitio web lo que debes hacer es eh, marcar la casilla que dice eh, o sea tienes que desmarcar la casilla de dejar que los buscadores eh, de internet eh, busque en tu sitio web. ¿Por qué? Pues porque al, al momento en que tú eh, permites que los buscadores de Google eh, vean tu sitio web y no está terminado, pues ya vas a empezar a tener problemas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es enfocarte al menos 5 días o 10 días para que tu sitio web esté terminado, ¿ok? Entonces, ya después que tengas los plugins, eh, estés optimizado lo que se va a mostrar lo que no se va a mostrar tienes que hacer lo que es un menú de los de las páginas predeterminadas que debe tener tu sitio web cuáles son estas páginas es un formulario de contacto tienes que tener lo que es al menos un sobre nosotros las personas deben saber de qué se trata el sitio web eh, debes tener unas políticas de cookie y unas políticas de privacidad esto es fundamental y hoy en día todo sitio web debe tener esto si no lo tienes pues vas a, vas a empezar a tener eh, una serie de problemas y es más creo que te pueden penalizar y la penalización cuesta mucho dinero hasta donde tengo entendido Así que no nos vamos a evitar, no, no queremos este, este problema, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. No te preocupes todavía por Vamos puedes incluso aguantar dos meses mientras que tu sitio web esté listo, ¿ok? No hay ningún problema. El tercer punto, creo que lo tengo aquí, es... Eh, evitar la canibalización de contenidos cuando hablo sobre evitar la canibalización de contenidos bueno creo que me, o sea, me, me he adelantado un poco eh, estoy hablando sobre los artículos ¿no? cada vez que tú crees un artículo eh, debes eh, estar seguro que solamente en google aparezca un solo artículo si tú crees un artículo y este artículo aparece al menos cuatro veces en, en google de esa de links diferentes de tu propio sitio web es una canibalización a lo que yo me refiero es de que cuando tú creas un artículo por defecto y le agregas una categoría aparece ese artículo en la, en la sesión de categorías también te aparece ese artículo en la sesión de etiquetas y también te aparece ese artículo en la sesión de administrador o de autor entonces debes evitar que esto aparezca en, en en Google y esto lo puedes hacer a través de SEO porque con SEO lo que hace es configurar exactamente qué es lo que va a aparecer en Google y qué es lo que no va a aparecer. Esto es fundamental y muchas personas lo hacen y por eso es que tienen un problema al momento de pedir autorización de Google que le revise lo que es tu sitio web para que está listo. Lo siguiente que podemos hacer después de que pase esto es tener un certificado de de un certificado de seguridad, los sitios web hoy en la actualidad tienen que tener un certificado de seguridad para, pues, para, garantizar, para garantizar lo que es eh, eh, la experiencia del usuario cuando ingrese a tu sitio web dato valioso de esto es que tú puedes tener un certificado de seguridad completamente gratis y en youtube hay muchas formas de obtener un certificado de seguridad gratis, así que no hay problema con eso Ok, ahora vamos a lo que sería el, el punto más importante de todo esto. Me lié un poco metiéndome con los artículos. Ahora vamos a hablar sobre ello. Hablamos un poquito sobre los, los artículos canibalizados. Pero eh, un punto importante antes de, de poder crear artículos es verificar si tu eh, sitio web eh, está cargando rápido. ¿ok? Si tú puedes analizar que tu sitio web cuando entras desde un, un móvil, y tu móvil carga perfectamente tu sitio web, no hay ningún problema, pero es indispensable que tú le hagas un examen, un test de velocidad a tu sitio web para ver si realmente tu sitio web eh, está en óptimas condiciones. Los sitios web que estén por debajo de 80 eh, tienen un serio problema de carga y esto lo que va a hacer es que a Google no le va a importar que tu sitio web tenga buen contenido si es muy lento recuerda que eh, muchas personas hoy en día utilizan su móvil para eh, hacer investigación o pasar eh, navegando por internet y lo importante de esto es que estos sitios web sean completamente rápidos un sitio web que demora en carga simplemente se va para atrás eh, Las persona no van a esperar que cargue sino que pues se salen del sitio web y esto eh, va a hacer que eh, tu sitio web pierda lo que es credibilidad con google así que debes tener cuidado de que tu sitio web eh, esté cargando completamente rápido es más, hay unos plugins de, de, de Wordpress que lo que permite es que eh, lo que son las imágenes las comprime, lo que son eh, los lo que son los, eh, los CSS eh, carguen un poco más rápido, estén un poco más comprimidos y pues tú, o sea, la velocidad de tu sitio web esté completamente increíble eh, mi sitio web estaba muy por debajo de 50 Y créeme cuando hice unos ajustes Llegó a, a, a tener incluso 97 hasta 100% Es increíble pero créeme esto te puede servir o Entonces sea, ya cuando pasas esta parte técnica Porque es lo técnico lo que le debes prestar atención al principio Porque con lo técnico ya sabrás Ya eh, habrás eh, abarcado la experiencia del usuario Es decir que tengas un menú que las personas puedan ver el menú, le puedan dar clic al menú. Que cuando tú le des clic a un archivo o a un enlace de tu sitio web, te lleve a otra o sea, a otra página de tu sitio web y esta página tenga contenido. Ojo con los contenidos eh, que no, o sea, ojo con las páginas, las páginas de tu sitio web que no tengan contenido, es decir, que tengan un error de 4.04. Esto es horrible lo que te puede pasar, porque si si tienes este tipo de problemas, eh, enseguida te van a decir que tu sitio web no está listo. Así que ojo con eso. Eh, ya después que pasamos esto, luego la parte más técnica, vamos, es lo más tedioso y lo más aburrido. Y quizás esto a ti eh, tú irás pronando. ¿De qué coño me estás hablando? Bueno, esto es la parte técnica de un, o sea, de un sitio web. Ya cuando tú tengas la parte técnica listo, ahora sí podemos pasar con la cuestión de los artículos ok Entonces, lo primero que debemos hacer respecto a los artículos es mirar, bueno, la persona se hace la pregunta, ¿cuántos artículos necesito eh, para que pues, mi sitio web esté eh, listo para ser parte de Google Ads? Y esto es un problema, yo pues discuto mucho con las personas que te recomiendan entre 40 a 60 artículos. Eh, mi página o mi sitio web Llamado Los Seco con 18 artículos eh, Pues fue aceptado Por Google hacen sin ningún tipo de problemas hoy en, o sea, hoy en día tiene alrededor de 30 o 33 artículos Y está funcionando, funcionando Perfectamente con los anuncios así que Pues estas personas O estos burros del SEO Que te dicen que debes tener Entre 30, 40, 60 O 80 artículos pues Te están mintiendo bueno, respecto a, los, a la cantidad de artículos también nos presentamos un problema y es que hay muchas personas que tienen alrededor de 40, 60, 80, incluso 100 artículos y pues no están siendo aceptados por Google Adsense. Y esto te voy a decir por qué pasa esto. El primer punto es que no tiene suficiente contenido. Cuando me refiero a contenido no estamos hablando a la cantidad de artículos, estamos hablando que tú ingresas a un artículo y tu artículo tiene alrededor de por lo menos eh, 400 o 150 palabras, cuando un artículo que puede ser muy bueno o que re de realmente tenga autoría debe de tener alrededor de 500 a 1000 palabras como mínimo, o sea ya cuando tú pasas el rango de 500 600 palabras pues eh, estás haciendo las cosas bien. El segundo punto es que debes tener en cuenta de que tus artículos sean tuyos. No puedes hacer una copia de un artículo de noticias virales y lo vayas a colocar tal cual en tu sitio web. Por mucho que tú utilices estas herramientas que hay en internet que es para eh, redactar entre comillas un artículo y que esto lo pueda pasar por los buscadores de Google, por favor cuando tú vas a ingresar a Google Adsense te revisan al menos 5 o 6 de tus tantos artículos y lo peor que puede pasar es que eh, de todos esos artículos vayan a, a, a clicar exactamente en el artículo que tienes, eh, que estás haciendo trampa, entonces pues lo peor que te puede pasar es que eh, te penalicen y ya no puedas ser parte de Google Ads, entonces tómate la tarea de hacer artículos propios vamos, es que de qué decir, te o sea, puedes durar al menos media hora, 5 minutos, 10 minutos leyendo varios artículos de un tema que vas a hablar y pues hablar de tus propias palabras. No hay ningún problema con eso. Y si es un artículo completamente propio tuyo, pues a Google le gusta eso. ¿Mm? Entonces, eh, cantidad y calidad no van de la mano. Realmente lo importante para ser aceptado en Google es en la calidad, la calidad de tus artículos, si tú tienes 10 artículos de 700 a 1000 palabras y son unos artículos muy buenos, pues ya creo que con esto bueno vamos, esperas menos que tengas 15 artículos, pero yo creo que ya con estos 10 artículos de calidad puedes incluso eh, pedir solicitación solicitud a través de Google Ads, y lo más probable es que te acepten tu sitio web sin ningún tipo de problema, pero... Momento, no nos vayamos a afanar, y es que hay muchas personas que se afanan. ¿A qué me refiero? Pues vamos, quieren ganar dinero en internet de la forma más rápida, de la forma más sencilla, y no hay ni una forma rápida ni sencilla para ganar dinero por internet. Ganar dinero por internet es lo mismo que ganar dinero de forma tradicional, esto es un trabajo. Y si tú quieres realmente dedicarte a ganar dinero por internet a través de sitios web o a través de YouTube, pues tienes que dedicarle tiempo a esto. Porque es la, si tú le dedicas tiempo y haces las cosas bien, pues eh, te van a recompensar de forma positiva. Lo peor, que te puedes, lo peor que te puede pasar es que haces las cosas mal y pues la recompensa es algo que tú no te estás esperando. Te lo digo por experiencia porque eh, exactamente el año 2018 yo me lancé como freelance y lo primero que hice pues era dedicarme a a tener sitios web y ganar dinero por, o sea, con estos sitios web y me topé con que Google en cambió sus políticas precisamente en ese año ¿Qué pasó? Pues anteriormente cuando tú eh, solicitabas eh, ser parte de Google Ads no importaba que tú copiabas, tenías eh, art eh, artículos copiados eh, plagio literalmente de otras noticias, de otros portales web pues tú colocabas estos artículos, como se viralizaban y demás, tú pues solicitabas a Google AdSense y Google AdSense te decía, bueno, well, listo, pon tus artículos. Y lo más, re, lo, después de esto, es que si te querías a crear otro sitio web, no importa que ese sitio web no tenía contenido, tú simplemente le a, colocabas el, lo que serían eh, estos banners de Google AdSense y lo colocabas directamente a tu sitio web nuevo y estos sitios web pues ya tenían ya podían ganar por Google Adsense sin tener ningún tipo de artículo ya las cosas cambiaron así que no estés mirando artículos viejos y eh, estar pendiente como loco, desesperado de que necesito 40 artículos, necesito 50 artículos, necesito 60 artículos para ser aceptado por Google Adsense creo que esta, eh, estos consejos que te acabo de dar realmente te pueden funcionar, es más te pueden funcionar, yo me he Matado literalmente buscando artículos en Bueno literalmente me he matado buscando artículos Videos de cómo eh, ser aceptado en Google Ads ¿eh? Porque por mucho que uno busque siempre eh, Como que no dan toda la información Entonces de cada cosa eh, me tocó probar Eso fue prueba y error en el año 2018 eh, Quería lanzarme, no pude lanzarme el año pasado no tuve todo el tiempo y al final me decidí en crear mis propios artículos y vamos, no duré mucho, fueron 19 artículos que eh, realicé sin ningún tipo de problemas y fui aceptado por Google Ads Entonces... Es sencillo vale, es mucho más sencillo que estar grabándote eh, desde un celular, desde una cámara Comprando eh, equipos caros y esperar las conexiones de YouTube Al menos lo veo así, de tener mil suscriptores, de, tener de cumplir el requisito de 4000 horas Porque yo tengo un canal de YouTube que tiene más de 1400 suscriptores Y apenas lleva mil horas de reproducción Así que es complicadísimo ganar dinero, al menos en YouTube y este proceso, tanto en YouTube como escribir artículos, tener tu propio sitio web, eh, tiene que ser algo que a ti te guste, que a ti te apasione, que tú disfrutes haciendo todo esto, porque más que todo esto es una experiencia única de algo que a ti te gusta hacer. Y cuando tú te dediques a ganar dinero por internet es porque te gusta lo que estás haciendo y el resultado es algo muy positivo, muy bonito y créeme que, que va a haber mucha recompensa. Eh, soy muy feliz y estoy muy feliz porque tengo un sitio web, se llama Los Ecos, lo voy a tener aquí en la, en, la, en la descripción de este video O en la cajita de un comentario eh, etiquetado donde, donde te vaya a mandar directamente a mi sitio web Lo puedes analizar, mirar qué, o sea, cuáles son los artículos, ya te darás cuenta de cuál es mi nicho De hecho mi nicho es multinicho, el problema es que lo estoy trabajando paso a paso Y son artículos que están completamente, un artículo se complementa con el otro, eso también es algo que es que... Da mucho valor Y antes de irme quiero darte unos últimos consejos Ya esto no es respecto a Google AdSense Pero es respecto a la autoridad de tu sitio web Esto te puede servir mucho para aumentar el CTR de tu sitio web Y también pues para que tu sitio web aparezca en los primeros resultados de búsqueda de, eh, de Google Claro que eso va a tomar un poco de tiempo, de hecho yo nada más tengo como cuatro o cinco artículos que están en la primer del SAT de Google por esas palabras claves. Y bueno, los consejos son los siguientes, es que tú tengas, cuando creas un artículo, vale, lo más importante es que eh, las personas o los sitios o portales web en que tú, o sea, tú pudiste o, ok, pudiste, eh, lograste... Eh, extraer esta información procesarla y dar tu propio punto de vista vamos a a esos sitios web colocando la dirección de esos sitios web ya sea eh, no sé en alguna de las palabras que tú utilizaste, es decir que cuando le den clic a esa palabra eh, o cuando estén hablando sobre ese tema en específico lo dirija directamente a ese sitio web en realidad no estás eh, regalando eh, visitas a ese sitio web. Lo que estás haciendo es que estás generando un contenido de valor de tus, o sea, en, en tu propio portal web, en tu propio sitio web. Y esto a Google realmente le encanta porque porque estás haciendo algo que es de valor, no es algo que sea pues obviamente todo en esta vida ya se ha inventado. Por pues lo menos no puedes inventar, inventarte una eh, medicina de, no sé, de la barba y creer que eres la única persona que tiene el derecho de hablar de eso hay muchos científicos que han hablado sobre eso y lo importante es eh, hacer notar eh, la investigación de otras personas Cliquéalo, o sea, hazle eh, en, en, tu, en tus artículos haz, haz un link que lo directamente a esos sitios web y pues haz link de otros artículos que has trabajado tú en tu propio sitio web que le puede también eh, dar valor de peso a esos artículos. Y si lo haces, cuéntame cómo te fue. Créeme que va a ser increíble. Vas a ver un cambio en tanto el CTR de tu sitio web en cambio a, a, a estructura de contenido. Y lo importante de esto es que al momento en que tú vayas a solicitar eh, decirle a Google hacen que revise tu sitio web vas a poder encontrar un lado positivo estas recomendaciones no son recomendaciones que solamente te pueden durar este año de hecho puedes puede pasar el año 2020, 2021, 2022 no sé hasta qué punto puede llegar este video pero si tú lo ves en internet ya sea en el 2021, 2022 es una información que sí te va a servir porque otros artículos solamente hablan de, la, de que tienes que tener eh, no sé, 60, 40 artículos cuando realmente lo que importa es la calidad, la calidad de tu sitio web y la calidad de los artículos que tú estás realizando. Así que nada, este video se hizo demasiado extenso, demasiado técnico, demasiado grande. Yo sé que muchas personas no llegaron hasta el final de este video, pero vamos, si tú llegas hasta el final de este video, quiero agradecerte. Espero que esta información te haya servido y si es así, por favor, utiliza la cajita de comentarios, escríbeme eh, qué te pareció este video, qué te pareció esta información, qué te pareció en mi sitio web, de delosecos.com. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Claro, no va a ser tan técnico como este, pero espero que te haya ayudado. Nos vemos.